Buenos días enduredor. Eh, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo desmontar un, un neumático con mousse, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar cómo yo lo hago, ¿vale? Eh, es, es verdad que he visto en varios grupos, ¿vale? Que dicen que para, que para desmontar un neumático con el, con el mousse, en este caso el, el barber y anaconda, hay que rajar el neumático en sí. Y bueno, a mí me parece una barbaridad, porque si el neumático está nuevo, ¿vale? O tiene cuatro días y, yo qué sé, quieres quitar el, el, el, el mousse, pues no merece la pena. Entonces, entonces eh, en este vídeo os quiero enseñar cómo lo hago. Y nada, eh, de, decir que sí que eh, eh, Gurpi sacó unas pinzas especiales, ¿vale? Para poder destalonar, para poder destalonar estos neumáticos con con el, el mouse vale eh, pero claro para, para nosotros que desmontamos el, el neumático de vez en cuando gastarte 30 pavos en cada en cada eh, pinza de estas porque necesitas dos pues la verdad es que es un gasto considerable para dos veces que vas a cambiar que vas a quitar el mouse entonces no me enrollo más vale si queréis saber cómo se hace seguid viendo el vídeo vale ahora os lo enseño va Bueno chicos, os quiero explicar un poquillo El, el Mousse Anaconda El Barber y Anaconda cómo funciona ¿vale? Este es el Mousse eh, El Barber y Anaconda Retirado de, de la rueda trasera ¿vale? Como podéis ver eh, Lo he podido quitar Sin romper el neumático Esto que es lo que Quieras decir, vale Que cuando introducimos el, el Mousse eh, Todo lo que es este Grosor vale, Lo rellena la lo que es el neumático. Entonces, a la hora de estalonar, <coughs> cuando intentamos meter los dedos en, en lo que es en los flancos para destalonar, como está el mouse, no deja eh, meter el flanco, ¿vale? Y es lo que nos cuesta, eh, nos cuesta a la hora de desmontar. Por eso, en algunos grupos yo he estado leyendo que hay gente... Evidentemente hay que tener un poco de uso de razón, lo, lo romperá el neumático cuando ya toca cambiar de neumático también Pero aún así, eh, ¿qué necesidad? ¿Vale? ¿Qué necesidad de romper el neumático? Aunque esté ya para cambiarlo ¿Qué necesidad de romperlo cuando hay un... por lo menos el método que yo utilizo, que quiero compartirlo con vosotros eh, Puedes quitar el neumático quitar el mousse, incluso poner un mousse nuevo o incluso utilizar el mismo neumático porque tú di que, yo que sé que pones el neumático en el mousse y a los tres meses eh, dices, coño voy a, voy a revisar el mousse a ver cómo está, a ver si tiene alguna bola de de, de látex o, o a ver si tiene alguna, algún, algún desperfecto mira veis, aquí ahora mismo eso es un llantazo, a ver si tiene algún desperfecto o algo, pues desmontas revisas y vuelves a montar bueno, pues el, eh, este método que os voy a enseñar es como yo lo hago, ¿vale? Entonces, tengo aquí un neumático preparado, ¿vale? Tengo este neumático preparado, perdona por el espacio, pero es lo que tengo, ¿vale? Es una rueda delantera y tiene un mouse dentro, se lo quiero quitar. Entonces, os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Eh, voy a preparar un poquito esto para poder trabajar bien y que lo podáis ver bien, ¿vale? Vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Eh, quitamos el aire. Eh, lo que vamos a hacer es, voy a quitar el aire, pero con el... quitamos el aire, no, quitamos el obús con una de estas, que va a ir más rápido En momento tengo que usar unos alicates me parece que está pegado sí. estaba pegado Ahora sí. ¿Vale? Si yo intento aquí, ¿veis? Intentar destalonar el mouse. No deja. ¿Vale? ¿Veis? No deja. ¿Por qué? Porque está aquí. ¿Veis? Está aquí. No deja hundir el neumático. ¿Vale? No deja, ¿eh? Por más que probéis... No deja. Entonces lo que yo utilizo vale eh, como os comenté eh, como os comenté existen GURPI eh, sacó inventó unas pinzas vale las pinzas pirañas se le llama son dos necesitas dos para poder destalonar los neumáticos eh, con ellas puedes destalonarlos pero el precio de cada una son eh, creo que eran 30, 30 euros vale eh, para nosotros que lo usamos ocasionalmente, evidentemente, gastarte 60 euros en, en, en una página que lo vía a 30, pero hay otras que está a 40. Gastarte 80 euros o, o 60 euros en estas pinzas para utilizarlas de vez en cuando, pues, a ver, eh, no merece la pena. Eh, esto es pues, para un taller que, que sí que tenga una gran demanda de, de yo qué sé, de quitar y montar mouse pues sí, pero para nosotros, pues evidentemente no... no, no es... Eh, no merece la pena, ¿vale? Bueno, lo que yo utilizo para desmontar eh, los neumáticos con Mousse es esto, un gato, ¿vale? Un gato de estos de... de construcción, de, suje de sujeción para tableros y todo eso. Eh, sí que aquí lleva unos, unos protectores de plástico que yo se los he quitado para que me haga mejor el... El agarre. Entonces, cómo vamos a poner esto? Pues mira, eh, como siempre, nos vamos pues, a, la, a la zona de la válvula, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es eh, coger y amarrar el neumático que esto enganche justo, justo, pegando a lo que es el, el canto de la llanta, ¿vale? Para que el mouse lo, lo meta hacia arriba, ¿vale? Lo voy a colocar y os lo enseño. Espera. Así, vale, tiene que quedar así. Lo veis, veis justo con la llanta. Vale, justito eh, cuesta un poquito. Vale, pero una vez que le, que le hagáis varias veces, le pilláis el tranquillo y, y va que te cagas. Y por el otro lado, igual lo mismo. Lo veis metido ahí en la llanta, lo que es justo el, el este. Y lo que hace es meter el, el mouse. Para arriba y ahora lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es volvemos a cortar vale y nos vamos un poquito más unos unos 10 centímetros hacia hacia un lado vale siempre librando la válvula Y ahora lo mismo, ¿vale? Y ahora lo que haremos es el mismo gato, lo movemos hacia adelante, apretamos y movemos hacia adelante, hacia el otro. Y lo volvemos a meter. Decir también que esta cubierta le eché líquido y lleva, lleva líquido. Mirad, ¿veis? cuesta un poquito pero una vez que que hacemos, tenemos que utilizar el mismo gato para hacer palanca, ¿vale? una vez poquito a poco vamos apretando vale veis como queda abierta cuesta un poquito vale pero un poquito de maña eh, al final lo vais haciendo veis ya una vez que ya he descalonado ya le puedo ir metiendo yo los dedos si en alguna zona cuesta un poquito pues le metemos el gato A ver. tiene una bola vale repito siempre vale siempre justo tenéis que meter el gato justo vale meter el gato justo eh, al borde vale y mirad mirad como es esta lona ¿Vale? yo creo que la tengo ya bueno pues una vez ya que hemos abierto un flanco pues nos toca ahora meterle los desmontables para sacar el flanco Lo mejor, chicos, es que cuando vayáis a, <coughs> a querer quitar el mouse, lo mejor es que el, el líquido tubules eh, lo echéis y, y estéis el tiempo, o sea, que se degrade lo máximo posible, ¿vale? Porque yo en este caso le eché hace poco líquido y me ha costado más de la cuenta, porque se notaba que, que no, no corría el, el, el desmontable, entonces... Cuando vayáis a, echar a, a, a querer, pues ahora mismo, digamos que estamos en enero, ¿no? Yo llevo el mouse. digo, pues lo quiero quitar enero, febrero, marzo. En abril quiero quitar el mouse. pues debería echarle ahora el líquido. Mm, sí, abril, mayo, quiero quitarlo. Pues debería echarle ahora al líquido para que cuando llegue a abril, mayo, el líquido pierda todas sus propiedades y ya no haga su función o casi su función y no sea más fácil quitar el. el destalonar la, la cubierta, ¿vale? Eh, os voy a enseñar ahora cómo he quitado el Franco, que es de decir que cuesta, ¿eh? que no es llegar y ya está. O sea que tienes que tener un poco de maña y un poco de paciencia, que es lo más importante en este en esta, en esta en esta vida del, del ciclismo, ¿vale? Vale. ¿Veis? Eh, ahora mismo ya eh, <coughs> tenemos todo el flanco sacado y ahora lo que lo que tenemos que hacer es sacar el mouse vale eh, como os vuelvo a repetir que no es llegar y ya está que cuesta entonces <coughs> aparte, oh, eh, repito le eché líquido hace poco y eh, pues nada, eh, estoy padeciendo pues ahora eso, el líquido. Metemos aquí la mano con los dedos para adentro. Eh, a ver, hace un poco de daño por la presión, pero mirad, el muy sale. ¿Vale? Vamos a ver si lo limpiamos un poquito. ¿No veis cómo está el líquido? Perdón, que ha habido un corte. ¿No veis cómo está el líquido recién echado? O sea. Vamos a meterlo. Mirad. ¿Veis los pegotes? Esto, pues cada X tiempo, pues habría que abrir el neumático y revisarlos. Porque esto te lo genera el mouse. Sin mouse, evidentemente, de pegotes tan, tan grandes no te los hace. Y otro que había caído, más, más tocho, pero no lo encuentro ahora mismo. ¿Veis? Son, son pegotes de lates. Ahora esta cubierta, pues habrá que limpiarla. Bueno chicos, eh, <coughs> ya me he ahorrado 50 pavos y 30 del Mousse, ¿vale? Para poder utilizar un neumático que aún se le puede dar uso y un Mousse que aún se le puede dar uso. Eh, recalcar que cuesta, ¿vale? Que no es llegar y ya está, ¿vale? Porque tener en cuenta que tiene un Mousse dentro y su destalonamiento es mucho más complicado y más difícil. Entonces hay que tener mucha paciencia, muchísima. Y eh, no desesperados, ¿vale? Si no, si no llegamos, si no podemos, lo dejamos, nos, nos vamos, nos relajamos, nos despejamos y volvemos, ¿vale? Entonces, eh, nada, dejadme en comentarios cómo vosotros quitáis un neumático con mousse, ¿vale? Me gustaría saberlo y, y ver nuevos, nuevos modos, ¿vale? Eh, nada, si os ha gustado, dadle a me gusta, compartir con el resto de Endurator... Y lo más importante, suscribiros al canal que es gratis, ¿vale? Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.